Pues hay que fortalecer la campaña de vacunación porque desgraciadamente la persona fallecida en Cochabamba es una persona con una patología de base, una persona que tenía diabetes y no tenía la vacuna, entonces hay que reforzar la vacuna. La cobertura nacional está en el orden del 32% y lo importante es mejorar esta cobertura. ¿no? Y la gente invitar a que acuda a todos los establecimientos, es una vacuna gratuita. Hacemos un esfuerzo importante para que la población se beneficie con esta vacuna.